Hoy te traigo un concepto de biodescodificación que hará que te entiendas mucho mejor, así que ¡vamos a ello! Las personas somos un reflejo de lo que nos pasó en la infancia. Nos enrobustecemos para defendernos de esa situación, como hacen los músculos cuando vas al gimnasio. Pero esto nos trae dificultades en la vida cotidiana. Según el creador de la biodescodificación Christian Fletch, las personas tenemos una tendencia a ser goma o tintero. Las personas gomas son aquellas que durante su niñez o adolescencia vivieron un hecho traumático como puede ser un robo, una violación, un accidente o un acto de bullying extremo. Esto genera que el goma sienta que todo es peligroso, se siente bien solo en su casa. Siente que la gente lo traicionará y por esto mismo prefiere no tener amigos. Si los tiene, serán amigos que conoce de su niñez o adolescencia. Será extremadamente celoso con sus parejas y controladores con el dinero. Las personas con tendencia goma tienen una actitud apática hacia la vida. Tienen pocas metas y ambiciones. Los gomas eligen actividades individuales como leer, escuchar música en soledad, pintar tocar un instrumento, hacer deportes como natación, tenis o salir a correr. Ser goma puede causar algunas enfermedades, porque recordemos que para la biodescodificación las enfermedades son conflictos emocionales que no se pudieron resolver. Por ende, el cuerpo los resuelve a través de una enfermedad. Las enfermedades que causa la actitud goma son hipoglucemia, hipotiroidismo, leucemia, anemia diabetes, Alzheimer, entre otras. Si te fijas, todas las enfermedades que te nombré tienen una característica en común. Es una falta de algo. Por ejemplo, la anemia es una falta de hierro. La diabetes es una falta de insulina y así con todas. Los gomas sienten ganas de borrarse. Sienten que ya no pueden más con la situación que están atravesando. Dicen cosas como me quiero morir, me quiero ir, quisiera borrarme. Ser goma trae consecuencias. Sus amigos y familiares dejan de tenerlos en cuenta y las oportunidades laborales se reducen. Los gomas se quedan solos y sin recursos. Los tinteros son personas que sufrieron abandonos, falta de atención, individuos que fueron poco escuchados, poco vistos o también pueden ser quienes fueron humillados, menospreciados, injustamente tratados. Un factor importante es que es necesario que en la infancia del tintero haya habido carencias tanto económicas como afectivas los tinteros cuando son adultos son personas muy sociables abiertas pero lo que los caracteriza es que son insaciables nada es suficiente tienen tendencia a comer de más gastar de más ser infieles tener vicios tomar miles de terapias esto se debe a que el tintero está vacío por dentro Trata de tapar esas carencias acumulando dinero, objetos, parejas, etc. Los tinteros hablan mucho y dicen poco. Por lo general platican de banalidades. Los tinteros se visten con muchos objetos de valor como relojes, cadenas, collares. Tienen que ser el centro de atención en todas las reuniones. Y además siempre están recordando lo pobre que fueron de niños y cómo pudieron salir adelante sin ayuda o lo poco afectivo que fueron sus padres. Los tinteros son muy generosos, pero es plan con maña. Solo dan para ser reconocidos, ser vistos y respetados. Ser tintero también trae enfermedades como por ejemplo sobrehuesos, tumores, abscesos, hígado graso, gangliones, hipertiroidismo. Si te fijas, en este caso es al revés que el goma. Aquí lo que sucede es que el cuerpo genera un tejido o hueso extra. Esto tiene que ver con las carencias. El cuerpo se defiende de las carencias creando cosas extra, por si acaso. La grasa también es de una persona tintero. Ejemplo, cuando Jorge tenía 12 años, sus padres lo dejaron en su casa por 3 días sin comida. Entonces esto generó que Jorge sea obeso. Está guardando grasa por si vuelve a suceder una situación de escasez. Ser tintero trae consecuencias como una insatisfacción, roces con los familiares. La forma de sanar a un goma es Conectándolo con su familia, con sus amigos, que busque actividades al exterior, conexión con la naturaleza, bajar la guardia, perdonar a quien comete errores, ser flexible y relajarse, hacer actividades en grupo y buscar metas a corto plazo. La forma de sanar a un tintero es que entienda que el problema no es el exterior, no es que el terapeuta le tenga que resolver sus problemas. Los problemas los debe resolver él mismo. Buscar en su interior qué cosas lo hacen feliz, conectarse con el silencio, tomarse tiempo para comer, masticar lento, no tomarse como personal cada cosa que le dicen, tener tolerancia con la gente que no actúa como el tintero espera. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Goma o tintero? Si quieres tomar una terapia de biodescodificación conmigo, puedes comunicarte al más 52 55 43 75 66 60. Si te gustó el video, dale al me gusta, al compartir y suscríbete. Sigue con más Robert Dalí.